Hola, eh, valencianos, yo quiero, eh, por favor, yo quiero informaros de que en el, la Fe, en el nuevo hospital La Fe no se ha hecho una cogeneración. Dicha cogeneración nos hubiera salido gratis a todos los valencianos. Sin embargo, estamos pagando más de un millón de euros en concepto de luz porque no se ha hecho una cogeneración que la empresa privada la hubiera hecho gratis no nos tocaría sufragar a todos más de un millón de euros que van directamente a Iberdrola porque el Ayuntamiento de Valencia y la Generalitat deben unas facturas astronómicas a Iberdrola. Y me parece vergonzoso que se cree un hospital nuevo de esta envergadura súper rápido que debamos un montón de millones de euros a empresas como la de Florentino Pérez y que encima tengamos que pagar los intereses y no hayan sido capaces de que algo gratuito como la electricidad que se podría hacer mediante empresas que hubieran entrado a concurso tengamos que estar pagándolo entre todos. Esto es una cosa que no sale en los medios de comunicación y solamente la sabemos algunos especialistas de los que trabajamos en el sector de la energía en Valencia, en Valencia y en España. Y me parece vergonzoso, vergonzoso que esto no se sepa. Y yo desde aquí lo denuncio y quiero todos protestemos por este hecho y que mañana, mañana, los, el político que salga decida que haya una cogeneración en la fe que eso salga gratis. Pues eso, eso es lo que tenemos que enterarnos todos, señores, que nos están engañando y la gente que tenemos información, sea mucha o poca, os ruego, por favor, que todos, todos la pongáis. Y yo no estoy aquí porque sea ni de izquierda ni de derecha. De eso nada, simplemente soy un ciudadano honrado... Me hubiera, me, hubiera gustado, me hubiera gustado, sinceramente, por favor, me hubiera gustado votar al PP si hubieran tenido los huevos de quitar a todos los imputados que tienen y yo sería el primero.